Yeah. Okay. Amen. Oh. a tocar, cara, no llevamos suelto y a la a muerto, la hemos puesto en medio de una rotonda y en preocupais que, que saltemos <risa> del